Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Pepa. <risa> día... Pepe y George pasarán el día con abuela y abuelo cerdito. ¿Abuelo cerdito? ¡Sí! Ahora soy una... Vi ¡Uh! ¿Qué es eso? Una... Vi abuela cerdita es una gran cabeza de dragón. ¡Uh! Es para ponerla al frente de nuestro barco vikingo. ¡Oh! ¿Barco vikingo? ¡Sí! ¡Oh! Hoy zarparemos con las otras abuelitas. <tose> ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <tose> ¡Adiós! ¡Diviértanse, su mamá! Despliegue las bebés! ¡Oh! ¿Cómo hacemos que zarpe el barco? Llamaré a papá cerdito. ¡Habla, papá cerdito. Hola, abuelo. ¿Cómo zarpa tu barco? Solo presiona el botón verde. Ah, gran... Vikingos, vikingos, vikingos. Navegamos por el mar. El aire del mar me opso maguevan niki, Son y y son y son y y da! Mar, llegas justo a tiempo.